Amigos del canal Hoy vamos a probar El incidente Park No sé de qué va ¡Vamos a por él! Bien Estamos en silencio Aparecemos En una habitación Con el techo muy bajo Una cama a leer, anda, mandarín Hace tres semanas que esta monstruosidad nació Mierda No necesito esto bueno, pues, Vamos, vamos Eh, eh, eh, eh ¿Tú quién eres? ¿Qué eres tú? ¿Un esclavo? Solo necesito una planta Para finalizar el experimento Yo he visto antes una planta Coño, te cansa Vale, vale, vale, respira ¿Vale una planta? Me vale Planta, ¿dónde está? Aquí vamos a darte la plantita. Vale, gracias. Nos deja pasar. Bueno, por ahora terror cero, eh. Aquí estamos. ¿Qué dice la nota? Están sacando unas campanas esto oh, Estoy cogiendo cuartos para crearlos Que nos ataca lo que sea oh, Lo que sea no lo hemos cargado con el martillo Parece que vamos trotando como un caballo La luz Otra puerta Qué risas La linterna Era como un bebé, ¿no? Los experimentos Bueno, salieron, pero Pero qué es Qué bicharraco. Epa. ¡Ey! Dios, es horrible. Ya sonido. Conforme vamos abriendo puertas, desaparece. Está... Está... Está... Está... Y una llave. Estamos oficiados Ahora vamos a saltar. que qué ladre. Termina la puerta. escapado del terrible incidente de Bark, pero la monstruosidad se ha escapado uf, muchos muertos mucha sangre uf, y espera que no me encuentre otra vez, estupendo me ha encantado Buah, buenísimo, joder ha pegado un par de repullos no está mal, lo voy a valorar eh, yo le pondría de nota pues, se me dan las luces mm, ¿le un 7, un 7 sobre 10. Espero que les guste. Miren más juegos en el canal. Que hay muchos de miedo y hay algunos que dan mucho susto. Y también revisen el canal retro. Ya no juego más retro. Así que amigos, chao. Y hasta la próxima. de despídete. Adiós, adiós.